Muchas gracias, señor vicepresidente, señorías. Bueno, no se lo esperaban, ¿verdad? Qué sorpresa, una persona con discapacidad por primera vez defendiendo una propuesta de creación de comisión de discapacidad. Por fin estamos, nuestra voz está presente en las instituciones. Quería aclarar que esta propuesta la iba a defender mi compañera Virginia Felipe, pero por problemas personales no ha podido estar aquí y lo ha delegado en mí. Pero realmente pues, eh, esta propuesta la iba a defender ella. Queremos en primer lugar agradecer eh, que esta propuesta eh, que presentamos aquí la hemos realizado en conjunto con diferentes organizaciones que defienden los derechos y las reivindicaciones y las necesidades de las personas con discapacidad a nivel estatal. Y han participado en su redacción. Esta propuesta... Que es nuestra, no, no ha sido redactada única y exclusivamente por el Grupo Parlamentario, sino que recoge las reivindicaciones y necesidades de las entidades que representan a los colectivos con discapacidad. Nosotros eh, pedimos una comisión, eh, no pedimos una comisión legislativa permanente, lo piden esas entidades, sus familias y los amigos y amigas de todo el país. Eh, la realidad es que vivimos en un entorno que está diseñado para las personas normales y lo voy a entrecomillar, personas normales. Ojalá esos entornos fueran accesibles. Si ustedes, señorías, se enteran o conocen que en nuestro país hay algún entorno completamente accesible, por favor avísenme, avísenme que me preparo la maleta y me voy para allá con los cuatro millones de personas con discapacidad que hay en este país. Porque ese sería el entorno ideal para nosotros y nosotras. Voy a poner un ejemplo, voy a aprovechar esta oportunidad. No sé si sabéis las encuestas del CIS. Eh, quería remarcar que, por ejemplo, yo dudo que recojan cerca eh, de la opinión de cerca de un millón de personas sordas, porque el CIS no nos llama nunca porque no está adaptado para poder acceder a nuestra opinión. Por lo tanto, las personas sordas nunca podemos trasladar nuestras inquietudes, nunca cuentan con nosotras las personas sordas. Eh, pedimos esta comisión por diferentes motivos. Eh, tenemos la sensación que, como siempre, históricamente, venimos de un enfoque... Eh, nuestros compañeros del Grupo Mixto de Ciudadanos lo ha transmitido muy bien. Un enfoque eh, que emana de la sobreprotección. Eh, y por eso siempre se nos incluye en ese cajón desastre que son los servicios sociales. Ya es hora de eh, eh, abrirnos a otra, a otra perspectiva y ver la discapacidad desde el punto de vista transversal de los derechos humanos. Una cosa importante y fundamental que quiero decir es que la discapacidad eh, existe una discapacidad que llamamos latente, que cualquiera de nosotros y de nosotras en nuestra etapa vital puede desarrollar una discapacidad sobrevenida en cualquier momento, que puede ser temporal o puede ser eh, permanente, crónica. Por ejemplo, no sé si saben eh, dos militares que en acto de servicio... Eh, sufrieron un accidente, les aconteció eh, pues, que eh, adquirieran una discapacidad sobrevenida. En realidad, el colectivo, eh, el, el, el, el, los militares con discapacidad, actualmente están desamparados. No tiene protección alguna. El mismo país con el que, al que han servido con orgullo se ha desentendido de ellos y los tiene en una situación de desamparo. Un concepto también fundamental que está circunscrito a los motivos por los que debe crearse esta comisión es que es la accesibilidad universal. Concepto que si no existe, no se puede dar jamás esa inclusión social. Y eh, desarrollar, eh, conseguir una realización personal que nos consiga ser ciudadanos de pleno derecho al igual que cualquiera. No queremos eh, impulsar palabras como impulsar, promover. Ayer en el Congreso, eh, en un debate, una PNL que se tuvo lugar, sobre pues eso, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se hablaba de cuidar, de proteger. Yo no quiero que me cuiden. No queremos que nos cuiden. Queremos derechos reales, que se implementen de formas reales en la legislación, que la legislación vigente contempla y que la Convención de Derechos eh, de las Personas con Discapacidad de la ONU debería estar ya implementado en nuestro país. Y recogido en nuestra legislación. Yo no quiero que me protejan, que me sobreprotejan. Yo quiero los mismos derechos de acceso a la información, de movilidad, eh, derecho a la educación, porque no se puede permitir, por ejemplo, un acto en el ámbito de la educación, una ley como la 11, que su espíritu es segregar y, y no facilita la inclusión de las personas con discapacidad. La sí, pensamos que es un derecho consolidado el derecho a la educación en este país. Lo pensamos, ¿verdad? Y realmente no es así. Tú puedes acceder al aula, pero una vez en el aula serán situaciones de exclusión porque no se nos dan las herramientas adecuadas y los recursos que se adapten a nuestras necesidades. Y pasa en diferentes comunidades autónomas, en Cataluña también, en la que el servicio de interpretación de lengua de signos se ha disminuido provocando que alumnos hayan tenido que dejar sus, eh, sus estudios. Y eso no se puede permitir. Es cierto que eh, a veces nos resignamos porque nos pasamos 24 horas luchando contra esas barreras que la sociedad y ustedes nos imponen. No creemos barreras, simplemente eh, somos diferentes. Tenemos una diversidad y las barreras nos las impone la sociedad. En cuanto al ámbito laboral, vamos a hablar de empleo. Madre mía, tenemos un montón de trabajo por delante en esa comisión. A nivel legislativo, no queremos buenas intenciones, como ya he dicho, queremos hechos, queremos que las leyes se cumplan y queremos que se acompañen con partidas presupuestarias. Volviendo al ámbito del empleo, eh, la tasa de actividad en nuestro colectivo es del 38%. Tasa de actividad. En comparación con las personas sin discapacidad, personas normales, que es de un 78%. Fíjense de la descompensación, que es brutal. Eh, actualmente hay una campaña en televisión eh, de sensibilización. Eh, por el famoso día 3, el famoso día internacional de las personas con discapacidad, que luego nos olvidamos el resto del año, pero bueno, es eh, la moda, vamos a hacernos la foto, vamos a hacer actos sobre discapacidad, etcétera. Pero luego nos olvidamos. Esto como siempre se viene dando así. Esa campaña que, como digo, aparece en televisión, habla de un más de un 70% de personas en situación de desempleo, personas con discapacidad. Eh, y si encuentras empleo, si, sí, por casualidad encuentras empleo, la mayoría estamos obligadas a los centros especiales de empleo que, como saben, se pagan salarios inferiores, aunque el trabajo sea el mismo que el de una empresa ordinaria. Si hablamos eh, de las empresas públicas y privadas, del ámbito público y privado, en cuanto al ámbito público y, bueno, y privado en comparación... Eh, las empresas eh, de más de 50% de trabajadores no cumplen la tasa de reserva del 2% de plazas reservadas. Estamos hablando de un 2%. Un 2% que es una miseria y ni una lo cumple. Estamos, eh, eso es lo que está esperando las personas con discapacidad, que tienen la perfecta capacidad para incorporarse al ámbito laboral. Vamos a hablar ahora de violencia machista. Según una macroencuesta del Ministerio de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad, eh, y según los datos oficiales, que los podéis encontrar ahí, hablamos de eh, mujeres eh, con discapacidad que sufren una violencia física grave, severa, a lo largo de su, de su vida en pareja y estamos hablando de un 12% de mujeres con discapacidad que sufren en comparación con el 6, la tasa de 6% de las mujeres sin discapacidad, que es un 6,4%. No olvidemos que la violencia machista también puede provocar una discapacidad sobrevenida. Hablando antes del concepto de discapacidad latente. Con la violencia manchista también se da. Ix, voy mal de tiempo. Voy a resumir. Eh, podemos hablar de medios de comunicación, de acceso a la información, que falta muchísimo por trabajar, la televisión pública que no es accesible, tal y como debería, el derecho al voto, un derecho eh, fundamental que las, el colectivo de personas con discapacidad intelectual que en una campaña electoral me tocó hacer un debate terminando, señoría. y en la que me, tras, ya voy, ya termino, en, en que me transmitieron sus inquietudes y una de ellas era que no podían participar en nuestro sistema democrático bueno Esperamos el apoyo para que se cree esta comisión, que es fundamental. Creemos que es con coherente que sea legislativa para poder abordar todos estos derechos. Y ya muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, gracias. Gracias, señora